El pasado primero de agosto, varios ciudadanos advirtieron sobre la presencia de un supuesto cocodrilo en los canales del embarcadero del callejón Chililico en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México. Momentos después de la denuncia, elementos uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capturaron al ejemplar de reptil y lo resguardaron. Sin embargo, las hipótesis de los testigos estaban equivocadas. No se trataba de un cocodrilo. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Extraño reptil aparece en los canales de Xochimilco. Usuarios en redes sociales compartieron videos donde señalan la presencia de un gran cocodrilo, situación que causó pánico entre los habitantes y paseantes. Las grabaciones muestran que un reptil se asoma entre el agua de los embarcaderos. un vamos a grabarlo. Ante estos hechos, especialistas que acudieron al sitio observaron un reptil y analizar mejor sus características físicas determinaron que se trataba de un varano adulto del Nilo, el cual medía aproximadamente 120 centímetros de largo. Luego de varios reportes ciudadanos donde señalaban la presencia del cocodrilo en las embarcaderos de Xochimilco, personal de la brigada de vigilancia animal resguardó el reptil que deambulaba en los canales. Con todos los cuidados correspondientes, aseguró la SCC a través de un comunicado el espécimen de sangre fría fue colocado en una jaula para ser trasladado de manera inmediata a sus instalaciones, ubicadas en la misma alcaldía donde los médicos veterinarios zootecnistas realizaron la valoración integral del ejemplar, al que mantendrán bajo observación, para posteriormente entregarlo a las autoridades correspondientes. ¿Qué clase de reptil era ese al que todos le tenían miedo? Las autoridades determinaron que el animal era un varano del Nilo, un gran depredador semiacuático proveniente del continente africano. A pesar de que la especie no es nativa de Xochimilco, las condiciones son las óptimas para este reptil. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el varano del Nilo es una especie invasora porque amenaza la diversidad biológica local. Este es uno de los muchos casos de especies introducidas por el ser humano a ecosistemas donde no pertenecen. ¿De dónde viene el reptil? El origen del varano es poco claro. Algunas historias apuntan a que se encontraba resguardado en una vivienda y escapó del cautiverio. La investigación continúa, pero la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC exhorta a la población en su comunicado a cuidar y no maltratar a los seres vivos en riesgo que se encuentren en la Ciudad de México. ¿Cómo pudo llegar el reptil a estos canales? En lo personal podemos llegar a la conclusión de que alguien lo introdujo a dicho canal, ya sea para deshacerse de él o para querer causar miedo o pánico entre los ciudadanos, lo que finalmente lograron al ver este varano del Nilo recorriendo los canales de Xochimilco. Finalmente no se trataba de ningún monstruo ni cocodrilo, sí espantó a las personas pero solo se trataba de un varano, el cual es de mucho peligro pero para la biodiversidad del lugar. Mi nombre es Oxlac Castro. Gracias por suscribirse al canal, darle like al video y compártelo.